precisamente las declaraciones que dio en el día de ayer el asesor del Poder Ejecutivo en los temas penitenciarios de manera honorífica, el ex-rector Roberto Santana. Precisamente hizo una denuncia muy contundente que nosotros en su momento no hemos hecho eco de esto de manera indirecta. Precisamente Roberto Santana denuncia que los encargados de seguridad de la victoria reciben 7 millones de pesos semanales. Una denuncia... Preocupante y alarmante. Ahora, lo que hemos podido visitar en trabajo de reporterismo, la cárcel de la Victoria, sabemos que ahí no pasa menos de ahí, ¿sabían? Hay que ser justo, hay que ser justo. Lo que se vive en la cárcel de la Victoria no es menos de ahí, ¿sabían? Tenemos que ser justos en este sentido. Precisamente esta declaración, él la dio a participar en el programa de, de, de televisión nacional nocturno, esta noche, María Cela. Señores, responsabilizó a funcionarios de la Procuraduría General y al gobierno de que la cárcel La Paras no esté funcionando. Precisamente, la cárcel La Paras, ese es el lugar donde se llevó a cabo la construcción de la nueva victoria. Este lugar allí es la nueva victoria que se construyó en la pasada gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que estuvo envuelto en cuestionamiento, que fue sometido ante la justicia y que está cumpliendo en estos momentos prisión preventiva por la operación en la cual se le está vinculando a él. Precisamente Roberto Santana denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de la Victoria, donde el encargado de seguridad recibe 7 millones de pesos toda la semana y señaló al gobierno y al personal técnico de la Procuraduría como los responsables de que la cárcel de la Paras precisamente no esté funcionando, pese a... A que hay edificaciones totalmente listas. La denuncia que para nosotros, una declaración específicamente, que debe llamar poderosamente a la atención. No quiero tomar esto como una situación, un cuestionamiento a la gestión de la Procuradora General de la República. No, no creo que debe llegar ahí. Pero sí entiendo que este debe ser tomado en cuenta ante la necesidad real que existe. Miren, una necesidad real. ...de que se ponga en funcionamiento la nueva victoria, señores. Es necesario, esto es cierto. No solamente por esto que las declaraciones que daba el distinguido amigo el doctor Roberto Santana. No, no solamente por eso. Es por la realidad que se vive allí. El hacinamiento, las condiciones en que viven los internos que están en ese centro penitenciario. Todo lo que allí se atraviesa, señores. No quiero partir de esto, es la realidad que tiene ese sistema... Fíjense que cuando hacen operativos, recuperan armas, recuperan eh, eh, aparatos de transmisión de señal de internet, aparatos telefónicos, todo eso que allí existe de manera real, ¿sabían que esto es cierto? Eso no es un secreto para nadie. Fíjense ustedes que hace un tiempo... Nosotros tuvimos que soportar muchos de nosotros llamadas molestosas, supuesta llamada fraudulenta, extorsión y todo lo que ocurre con internos que se dedican a este tipo de operaciones y casos que si ustedes han visto de situaciones por relaciones sentimentales entre internos y no ante esta situación. Eso es así, eso es cierto. No podemos venir a tapar el sol con un dedo. Ahora, yo lo que creo que esto debe ser una iniciativa para que las autoridades puedan lo más pronto posible Iniciar el proceso de traslado a esa nueva victoria Tratar de la manera que se pueda y en base a las posibilidades que nos permite el sistema, de montar estas mafias que existen allí dentro. Estos grupos que operan, que venden cuartos, que venden colchones que venden en los colmados. Todo este tipo de situaciones que hay allí, que es cierto, señores. Allí funcionan colmados, bancas de números, dreams, todo. Todo dentro de la misma victoria señores. Eso es cierto. Eso no es un secreto. Usted que ha ido a visitar algún interno lo ha podido palpar. Pero también ciudadanos que viven en condiciones infrahumanas ahí dentro, que tienen que dormir en un pasillo, señores. Los llamados rana, los llamados rana, tienen que vivir en condiciones, miren que ustedes ni se la imaginan, que ustedes ni se la imaginan. Usted sabe por qué es que le dicen rana. Porque tienen que estar en los pasillos con el agua y con todo, viviendo en condiciones como si fueran anfibios entre el agua y los secos también, ¿sabían? Es esto, es esto. Entonces, el doctor Roberto Santana es un conocedor a fondo de este tema. Tiene muchos años, desde aquel pasado inicio de lo que es el nuevo modelo penitenciario, todo lo que ha tenido que ver con los cambios y las transformaciones. Ahora el presidente Luis Abinader lo escogió de manera honorífica como su asesor, porque es un gran conocedor del tema. Es un conocedor a fondo de este tema. Señores, hay otros casos, miren. Juan Dionisio Retitullo, precisamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Importados, afirmó todavía un poco más que la cárcel de La Victoria produce 100 millones de pesos mensuales. ¿Sabía? ¿Exagerado? Sí. Usted se lo encuentra mucho, yo también. Ahora, pero es lo que estos modelos suelen tener. Cárcel cuando el control no está totalmente en la policía o en la, o en la seguridad de este penal... Los presos tienen gran parte de la seguridad. Los presos cuentan con espacios que son los que los rentan o no a los nuevos a los que llegan allí. Pero cada vez que una gente comete un hecho en el Gran Santo Domingo, ¿hacia dónde es que usted cree que lo envían a cumplir lo que es la medida de cohesión? A la victoria. La población ya ahí está sobre... Mire, requete, requete, poblada. Superó los límites este penal. No se sabe cuántas veces en proporción... Usted ve imágenes, y son unas coletas que están cuatro y cinco señores, como si fueran guardando el respeto por la vida humana de estos señores que están allí recluidos. Parecen nichos como lo de los cementerios, ¿sabía? Pequeñas camitas una encima de otra, colchones con escaleras que ahí es que logran sobrevivir. Entonces, creo que esto que dice el doctor Roberto Santana, en este caso el diputado retituyo, es para que las autoridades, específicamente la Procuradora General de la República, la magistrada doña Miriam Germán, que dio una buena respuesta a Roberto Santana. Y en este sentido, sí, es válida nuestra distinguida, nuestra distinguida Procuradora. Pero también es necesario que se tomen en cuenta estas declaraciones y tratar de una manera, de, en el marco de lo posible, ya demoler esa victoria, señores. Ya no hay condiciones, no hay forma, no hay forma alguna de que la victoria pueda continuar, honorable. No hay manera de que la victoria pueda soportar un día más. Es un cementerio de hombres vivos. Mientras otros se lucran llevando a cabo negocios ilícitos allí dentro, haciendo y deshaciendo, otros tienen que vivir en condiciones súper críticas. Condiciones que no son para personas humanas. Y ahora, miren esta declaración que da el doctor Roberto Santana, de lo que significa semanalmente una recaudación de unos 7 millones de pesos. Retituyo, ha sido un poco más, más amplio y habla de unos 100 millones de pesos mensuales. Es mucho, sí. Ahora... Debe ser un punto de partida para que las autoridades, la Procuraduría General de la República, la Honorable Magistrada Doña Miriam Germán, tome las iniciativas, los pasos que tenga que dar, pero definitivamente esa vieja victoria debe ser demolida. Debe ser demolida y esto quedado allí simplemente como un museo de lo que vivieron ciudadanos dominicanos allí dentro. Pero la nueva victoria debe ser puesta en funcionamiento. Si sí, hay que buscar recursos, lo que haya que hacer, pero es necesario que este modelo que existe dentro de la vieja Victoria ya pueda desaparecer, por favor. No soporta un día más. Creo que lo que ha dicho el doctor Roberto Santana debe tomarse como un llamado a la atención para actuar en la mayor brevedad posible. Es necesario, es necesario ya que esto se pueda llevar a cabo.